Hola, muy buenas, aquí Camilo Sebastián con otro video de Valor. Ya sabes que intento ayudar a los compañeros del sector del aire acondicionado a vender por internet. El video de hoy tiene que ver con la consulta típica de los compañeros por el canal de Facebook de YouTube. Camilo, ¿cuánto necesito invertir en redes sociales, en publicidad digital para obtener resultados? En mi opinión, la respuesta rápido, sencillo y luego la explicación. En torno a los 200... Dólares, hablemos de dólares que es algo, una moneda entendible en toda Latinoamérica y España, 200 dólares por mes como mínimo. ¿Vale? ¿Qué quiero decir eh, como mínimo? Hay, digamos, dos fases de trabajo con el tema de la publicidad digital. Por un lado, si tú estás aprendiendo, estás empezando, estás empezando a aplicar eh, por primera vez la herramienta para ver cómo funciona, bueno, pues puedes empezar, por supuesto, con mucho menos. Para, eh, para poder pasar lo que es esta curva de aprendizaje hasta que ya dominas la herramienta para publicitar constantemente y puedes hacer anuncios por un euro por día uno de euros por días va a decir que estamos en torno al a los, entre los 30 a los 60 dólares al mes y eh, ya podrás ver cómo funciona la herramienta podrás ver una serie de datos incluso clientes que te puedan llegar eh, con una inversión mínima, que estamos hablando de entre en torno a los entre 1 y 3, 5 dólares por día. Bien, eh, dicho esto, eh, bueno, estamos en una, en una fase de aprendizaje, pero ya una vez que eh, tú quieres, eh, ya ves que el, el negocio funciona, que los clientes empiezan a llegar y que te interesa crecer o tener, digamos, un flujo constante de trabajo y de clientes cada día y cada semana, pues, eh, tienes que saber que la inversión en, en publicidad digital en, en redes sociales estará siempre en torno a los 200, 300 dólares por mes como mínimo para tener, digamos, una salud del negocio pues, correcta y abundante, ¿vale? Ahora, claro, muchos compañeros, ya sé, ya, ya los estoy escuchando, eh, me dice 200, 300 dólares por mes, esto es muchísimo, esto no tengo tanto dinero, no puedo, bueno, excusas. Eh, una reflexión a propósito de esto, si tú no tienes, tú que eres eh, emprendedor, que quieres tener tu negocio, tu emprendimiento, tu empresa de aire acondicionado, no te puedes permitir invertir en, en tu modo de vida, en tu negocio, en el lugar donde vas a pasar trabajando 8, 10 horas cada día, no puedes invertir allí 200, 300 dólares por mes, entonces no es un negocio, no es una empresa, es, un, es otra cosa. Es un, es un hobby o es un, bueno, pues un pasatiempo, pero, pero si tú le das el valor que tiene que tener tu modo de vida, la forma en que te vas a ganar eh, los, los dineros cada mes, tienes que saber que 200, 300 dólares pues es, es, vamos, es un número insignificante para el beneficio que te va a traer, que son los clientes, ni más ni menos. Eh, por otra parte, imagínate que eh, se te plantea yo siempre lo comparo para que digamos los instaladores el compañero lo vean claro imagínate que tú quieres contratar un vendedor. Pues una persona de carne y hueso que va a salir por las calles, va a empezar a golpear puertas, puerta por puerta en el barrio, en la comunidad, en la ciudad, diciendo, señores, nosotros tenemos este servicio, a usted no le interesaría hacer una, una revisión, una, un servicio técnico, una reparación, una instalación de un equipo nuevo. Y, y bueno, y esta persona pues, se tira 8, 10 horas por día, eh, caminando la calle, golpeando puertas frías, golpeando clientes, intentando conseguir clientes. ¿Cuánto le, ¿Cuánto le puedes pagar? ¿Cuánto cuesta una persona por mes que te haga de vendedor? ¿O cuánto cuesta tu tiempo en el caso que seas tú mismo? Si fueras tú mismo el que sale, el que sale a la calle, ¿tú cuánto te pagarías? Pues eh, en la mayoría de Latinoamérica y por supuesto España, eh, mucho más, aquí como mínimo, a una persona que hace trabajo está en torno a los 1.000 euros por mes, ¿no? Y en muchos lugares de Latinoamérica está en torno a los 600 dólares por mes. Un trabajador que hay que darlo de alta y hay que pagarle el mes y que solo te va a trabajar 8, 10 horas por día y que se te puede incluso hasta enfermar y, y faltar por, por otros problemas. Aquí estamos hablando de que tú pones en marcha una maquinaria digital que te va a traer clientes constantes 24 horas los 7 días de la semana, los 365 días del año. Y esto por un precio que en torno a los 200, 300 dólares por mes. Por lo tanto, la inversión es insignificante, es ridícula. Al lado de los beneficios que nos va a traer a esto. Por eso, la reflexión, los invito a que hagan eh, esto, este pensamiento, en función de, de todas las ventajas que tiene eh, aplicarse con la publicidad en redes sociales y, y, y todos los beneficios que le va a traer a su negocio. Sin más, esta es la reflexión de hoy. Eh, 200, 300 dólares por mes si ya tienes el negocio funcionando y desde 1 a 5 euros por día si estás aprendiendo. Espero que les haya gustado este, este video y nos vemos en el próximo episodio. Hasta la próxima.